Jesús le dijo, no te digo que hasta siete, sino basta 70 veces siete, tú lo vas a perdonar. Así que oremos oremos por esta palabra y deje que Dios, deje que Dios toque el corazón de usted y el Señor se mueva con poder en esta mañana. Amén. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra y por todo lo que estás haciendo. Bendice a estos jóvenes y bendice su vida y, y la mente toca a Jehová. Que ellos puedan entender, Padre amado, este perdón que tú traes hoy para ellos. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, oramos creyendo y esperamos que, tú libertador, que tu palabra es libertadora, tu palabra hacer lo que tiene que hacer en los corazones y a rescatar a, a aquellos, Padre amado, que tú vas a rescatar para los Amén. ¿Tú más bien? Aquí el Señor nos habla que Pedro le preguntó cuántas veces debo de perdonar yo a mí enemigo, o a mi familia, o a mi hermano, ¿cuántas veces? Y Pedro le dice que si siete veces, Jesús le contesta, no de yoga hasta siete veces, sino hasta, hasta setenta veces siete, que tiene que perdonarle Pero claro, para que esto suceda, tenemos que nosotros, eh, una de las cosas, creer en el Señor, creer que Dios nos ha perdonado a nosotros mismos, por nuestras actitudes, por nuestras cosas que hemos hecho malas, delante de de Dios y delante de esa persona, y que hemos ofendido, hay momentos que decimos, yo no he hecho nada, yo no he ofendido a nadie, yo no tengo que perdonar usted no puede decirle, tiene que entender que tiene que usted perdonar, tiene que usted quitar eso de su corazón, y aunque usted diga que no he hecho nada, hay un Dios que nos va a hacer rewind, nos va a volver la vida para atrás, y nos va a enseñar el tiempo que vivimos, y el tiempo que estuvimos con él, y el tiempo que no estuvimos con él, y el tiempo que hicimos, lo que hicimos, entonces usted, esos eso momentos usted lo va a ver cuando usted esté ahí con Jesús, cuando usted esté ya en la presencia del Señor, pero ahí no hay retorno, ahí no hay soborno, ahí no hay, pues, mejor te perdono, entra al reino, no, no se puede, por eso Dios dice que cada vez que tú tienes vida, aliento de vida y estás caminando en este mundo, debe de entender que debe ir caminando paso a paso con Dios, uniéndote a Él, acercándote al Señor y dejando que Dios haga lo que tiene que hacer contigo. Tiene que moldearte, tiene que transformarse, tiene que cambiarte. Pero si tú no dejas ese cambio, el Señor que servimos es un Dios. Tú, caballero, ¿ah? ¿eh? Toca. No se mete como ese pajaraco que viene y se mete a las vidas, como le dije hace rato, y le mete eh, una legión de demonios, siete, ocho demonios, y lo volteó completamente, de modo que usted está en la cárcel ahorita, de modo que usted falleció, lo mataron, por lo que estaba cometiendo. Y ahora está delante del Señor. Y ahí, si sí, ahí, se acabó. Si en un tiempo tuviste una oportunidad tú, Diego, y cuando ya estás muerto, ya no hay Ya terminó, tu cuerpo está allí, ¿verdad, Diego? That's it. Nothing now. You can't do nothing now. Porque tu cuerpo ya quedó inmóvil ya tu cuerpo no puede hacer nada. Lo que hiciste lo lograste, y lo que no lograste, pues no lo lograste. Entonces, tenemos que pensar que un día estaremos delante de ese Dios, ¿sí o no? Puede ser hoy, puede ser mañana, yo qué sé, puede ser 20 años, puede ser 90 años, qué sé yo, I don't know. Solo Dios sabe cuándo eso va a suceder. Por eso que tenemos que ir mejorando nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. Por eso es duro, ¿verdad? Porque no hay santo ninguno. Dice, decía Jesús, le dijeron, hombre bueno. ¿Y a quién llamas hombre bueno aquí? cuando pues Jesús le contestó. No hay nadie bueno aquí, solo para todo mi Dios que está en el cielo. Hay buenos, pero la demás gente no son buenas, son sin vergüenza. No. Actúan de un modo, actúan del otro, qué sé yo. Por eso el Señor ha venido a cambiar todo eso. Y Jesús, esta Palabra que nos la está dando en este campo de fútbol, estamos predicando a Jesucristo en este campo de fútbol, estamos llevando la Palabra del Señor. ¿Para qué? Para ser mejores nosotros y cambiar nuestra forma de ser ya. ¿Verdad, Saúl? No sé lo mismo. Porque la, la, lo que es la desobediencia, y lo que es ser agresivo, no nos lleva a nada bueno. Yo fui luchador aquí en Ciudad Juárez El Paso y fui sucio. No era técnico. Los técnicos son más buenos, ¿verdad, querid? Están con la gente y la gente con ellos y todo. Pero yo era sucio. Yo golpeaba, hasta a las viejitas las empujaba. ¿Qué te cuento? Hacía tantas realidad, ¿Verdad que sí que está feo, mi hijo, ¿verdad, querid? Y es que sonrió, ¿verdad, dices? It's not a good. No es bueno ser violento, ¿verdad, querido? Porque no nos lleva nada bueno, ¿verdad, Diego? Nos van a golpear o va a abrir uno más grande que los dos y no va a sonar. Ahora ya no nos sonan a puñetazos, ahora nos sonan con unas balitas. Sacan un cohete y ¡ta, ta, ta, ya se acabó, mijo! Mi ¡Ay, Sansón! ¿Dónde estás ahora? Siete pies, a siete pies bajo tierra ahora, ¿ves? Te sembraron con una pistola ahora, ¿ves? o menos, la, anoche, mi hija, la más chica, se quería ir a una fiesta a Juárez. Y en Juárez las fiestas no son buenas, allá las fiestas las celebran a balazo. ¡Báilame! bailame esta rola! ¡Ven! ¿Cómo la ves? esta! ¡Oh, boy, boy! Una bala de llega, ¿qué pasó? Muertito, mijo! Al paso! ¿Cómo viene? Con los pies por delante ya. yo le decía a mi hija, no estás loca, no te vayas para allá no haga eso, allá está peor, ahorita, aquí está peor, más allá también está peor, allá allá allá allá, allá, allá, allá allá allá no allá no las personas no se invitan, se meten, no estaba invitado a la fiesta verdad, y yo paso la fiesta, <risa> cuando te la pero está ahí un cohete ahí ¿no? y le digo no porque le digo nada, ay quédate hijo sale, vuelo, verdad, porque está ahí un cohete ahí, ya te lo enseñó, digo ay mamá! no pues yo no quiero ser muertito. y como no quiero hacer muertito, pues te quedas callado y este sinvergüenza vergüenza oyene es guiado por el demonio, por el mismo Satanás, el y viene a matar, viene a buscar a ver quién se lleva, dos, tres, cuatro, amén. O un tonto que estaba ahí, que está metido con él, está entre la bola ahí, y tú estás celebrando la fiesta bien, y ese sinvergüenza vino y dañó la cosa porque lo están buscando a él. Y por buscarlo a él, se van varios, cinco, seis, son muertitos seis. ¿Aló? Amén. ¿Me está entendiendo no? sí. todo esto no es necesidad, pero lo, ustedes como jóvenes mejor. ¿Te gusta la parranda? No, no, no, no. Les gusta la parra, Vamos a dar al bailongo, a ver qué tal. ¿Cuántas chamacotas me llevo hoy? ¿Me entiendes? ¿Así van con ese Yo hacía lo mismo. ¿Me entiendes? Yo era sin vergüenza, yo iba con las viejas. ¿Verdad? Qué feo, qué horrible, ¿verdad? Pero esa es la vida mundana que vive un mundano, amén El hijo del diablo vive así y actúa en esta condición, como su padre el diablo actúa, no como Jesús. ¿Aló? Pero sí, cuando lo agarran, que la ley lo agarra, hombre, ya que No, pues saber que me arrepiente, que la. No, oh, pero así no es la cosa, mi Ya te llevaste los tres por delante. Pero aún así, puede creer usted que aún así, papá del cielo, te perdona. Aunque hayas matado. ¿Sí o no? Era que dice la Biblia que él perdona. Pero eso no nos da ninguna a nosotros que lo hagamos. Es como David picó. Muchos dicen, ah, pues David tuvo otra mujer, y mató al viejo de la mujer, y bueno, y hizo tantas cosas. No, eso te lo pone Dios para que tú lo tomes de ejemplo, y que hagas, lo leas, y lo veas, con tus propios ojos, lo que hizo David. Aló, para a que él. tú no lo cometas, porque dice Dios que Él, él lo perdona, eso el, el Señor, eso lo castiga. El que está ahí deseando la mujer de otro, eh, quiere practicar el pecado, el Señor lo castiga, hay castigo para eso, amén. ¿vale? Viene poetazo por ahí, vienen plaga, viene cáncer, viene sida, la Cuando usted anda de mujeriego por ahí, que anda haciendo tanta porquería pescando, está pecando y el pecado que muerte, y qué es la muerte, cáncer, cuál es el cáncer, sida, aló, viene, verdad que sí, pero cuando usted hace las cosas jetas a Dios y cosas bien delante del Señor y las hace bien, que hay bendición. Porque el Señor envía bendición a aquel que está bendiciendo la obra de Él, a aquel que se está portando bien. Dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá a Dios. Y es cierto. No somos santos, pero tenemos que alcanzar la santidad, tenemos que ser perfectos, tenemos que ir a alcanzar todo eso que Dios tiene. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Buscando a Cristo, buscando la palabra, oyendo la palabra, y siendo sincero por usted mismo. Que no se engañe usted mismo. Que usted diga, no, pues el hermano Rivera no está aquí, no me está viendo, pues yo ahora sí ande, ando, gozando acá, en la motita. Vamos a inyectarme una aquí ahora, vámonos, es la una línea. El hermano Rivera no me está viendo. Hello, ¡No me está viendo! ¿Pero quién te ve, mijo? Dios, Dios sí te mío. Yo no, el ojo del había una joven que, cuando ella hacía universidades ¿verdad?, eh, se acordó que le dijeron, el ojo de Dios te ve. Y cuando ella recordó ese momento que le dijeron esas palabras, la, vino a su memoria y te detuvo, dijo, no, pues, ¿sabes qué? Ya no lo hacer porque ahora Dios tiene contra mí algo, yo he hecho esto contra el Señor. Y el ojo de Dios, como dijo esa hermana, me está viendo. Entonces, el que te castiga no soy yo, el que te castiga es Dios, amén. Él es el que te está viendo, Él es el que te va a juzgar, Él es el que va a hacer aquello contigo, amén. ¿Sí no yo no te vi ni el árbitro que hoy te pintó no te vio, ¿verdad el árbitro? No lo vio, así que pues, el pobre no va a decir nada y yo voy a decir nada, porque pues no tengo nada contra ti. Pero hay un Dios que tiene algo contra ti, ¡Halo! Sí, Él lo tiene ahora contra ti. Porque sabe lo que has hecho. Y qué triste es, y qué feo es, pero a Dios no le gusta hacer eso el que Dios te parara y te pusiera de pie y te dijera a mí me revelara las cosas y te dio todas las días a ti tú eres esto y tú eres aquello y cuando te empiezas a declarar lo que tú eres y dice ay hermano, ¿usted es brujo? no, no soy brujo es que tengo a Dios conmigo y Él es el que va a revelar las cosas y que te desmascares Dios y te puede Aló te puede decir, esto eres tú, esto eres tú y esto eres tú qué que Amén. Sí? y que no se asuste pero hay que hacer las cosas bien. Acuérdense que si usted está enojado con su papá, con su mamá, o está enojado con su hermano, o está enojado con alguien, perdónenlo. Pídale perdón. Porque la hora nadie la sabe, ni cuándo te vas a morir tampoco Dios sabe. Hoy estás aquí, hoy puedes ir por ahí para abajo, como siempre lo he dicho, y en el trayecto desde aquí a tu casa, que te vas a ir a bañar para arreglarte a ir al party, o a lo que vas a hacer, eh, eh, puedes morir. Puedes caer muerto en el baño. Puedes caer muerto en tu casa. Puedes caer sí, muerto en el mismo camino. ¿Halo? ¿Alguien? Hey. ¿Si o no? You know. Puede suceder. Ha sucedido. Pobres que se van de aquí, muertos. ¿Sí? Pero Dios sabe lo que está haciendo con ellos y lo que va a pasar. Así que usted sea sincero con el Señor. Eh, vea las cosas bien Y sea sincero con el Señor y haga las cosas bonitas. ¿Sí? Porque el que lo mira es yo. Yo no lo estoy viendo. A mí usted me puede contar una de la o lo que usted quiera. ¿Está bien? Pero el que ve las cosas y sabe quién es usted, se llama Jehová, se llama Jesucristo. ¿Por qué se despide?